Carlos, ¿cómo le va? Buen día, gracias por tal? estar con nosotros. Buen eh. día, sí. Tuvimos al... Estuvo ayer en La Paz, justamente sí, usted. Sí, sí, tuvimos un operativo uh -huh. en simultáneo con el... Recordemos que en el Departamento de La Paz no hay oficina de ANSES, así que eh, hacemos solemos hacer operativos con la unidad de atención móvil para intentar llegar a todos y todas, eh, principalmente a ese, a este, al Departamento de La Paz, el que tiene mayor dificultades de la provincia, entendemos, por la lejanía hasta la oficina de Las Catitas o la de San Martín, así claro. que bueno, tratamos de hacer operativos. En La Paz, hemos hecho en Villa Antigua, también uh -huh. en Desaguadero, así que bueno, tratar de tener presencia y en un día importante, por supuesto, para, para los, los vecinos y vecinas de La Paz. Sí, totalmente. Es un departamento que no está tan lejos como muchos creen, pero que bueno, tiene esa esa dificultad, sobre todo, yo entiendo, de, bueno, es para, para charlar en otro momento... De tener pocos habitantes y de haber quedado muy lejos del agua, sobre todas las cosas. Pero son 140 kilómetros, parece, hay otros apartamento que están mucho más lejos, pero tienen otra vida, Sí, sí, sí pero bueno, también hay que analizar la, la, la realidad de cada departamento, Ajá. ¿no? En esto que decís vos, Tano, digo, no es lo mismo eh, incluso hasta los ingresos en términos claro. eh, materiales, digamos, de los vecinos y las vecinas de La Paz y el costo de Ajá. un transporte hasta San Martín, por ejemplo, Totalmente. para iniciar una jubilación, que personas que viven en otros departamentos donde hay mejor poder adquisitivo y la certeza las cercanías ayudan. ¿no? Absolutamente. Carlos, lo convocamos porque eh, comienza la inscripción, <risa> o en realidad se sostiene hasta el 31 de agosto para recibir la beca Progresar. Exactamente. Eh, bueno, se, se abrió a principio de año, incluso uh -huh. se abrió en el mes de diciembre la inscripción. Recordemos que el Progresar ha tenido es un programa que ya tiene varios años. Eh, tú, llegamos a tener un millón de beneficiarios y beneficiarias en, en el año 2015, después durante la gestión de gobierno anterior cayó a la mitad y ahora bueno, estamos en un trabajo fuertemente nuevamente de ampliación del programa y con principalmente con eh, la ampliación a los jóvenes y las jóvenes de 16 y 17 años. Ajá. También recordemos por qué eh, es, es importante ahondar en las políticas públicas, recordemos que es gracias a un impuesto que fue muy discutido, que es el impuesto o el aporte excepcional a las grandes fortunas, gracias a ese aporte excepcional, entre otras medidas que se tomaron, fue ampliar el progresar a los 16, 17 años, en nuestra provincia que se está discutiendo fuertemente ahora el tema de la educación, bueno, es un acompañamiento desde el Estado, eh, para los y las jóvenes de a partir de los 16 años, para, bueno, para tener eh, herramientas económicas para poder trasladarse a la escuela, para poder sacar fotocopias y demás. ¿Requisitos? Bueno, eh, ingresos del grupo familiar de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, recién decían y leían en el Zócalo que se está rediscutiendo el uh -huh. salario mínimo vital y móvil, Bueno, eh, y después estar estudiando en una institución pública. Pero bueno, por otro lado, tener entre 16 y 24 años, el progresar se extiende hasta los 35 años en el caso de... Eh, de madres en hogares monoparentales, Ajá. o sea con hijos en hogares monoparentales y bueno sin límite de edad en el caso de pueblos originarios por ejemplo, eh, así que bueno ese proceso Cuando de inscripción se cerró ser públicas Carlos tiene que ser exclusivamente públicas solamente públicas en el caso de, de la educación obligatoria estamos Ajá, hablando secundaria. de terminalidad de primaria y secundaria eh, y en las instituciones eh, universitarias terciarias universitarias es para las públicas solo hay una excepcionalidad en el caso de instituciones privadas, que tiene que estar autorizado por el Ministerio de Educación, por otro lado, que son en las carreras eh, en las cuales no, no existen en las instituciones públicas. Ah, ¿no? Entonces, en ese caso hay una excepcionalidad que tiene que estar articulado sí. entre la institución privada y el Ministerio de Educación para que lo incorporen al, al programa. Uh -huh. Así que, bueno, decía que ese el programa, las inscripciones se abrieron a fines del año pasado, se, fue, se pudieron inscribir hasta el mes de abril... Y bueno, muchos y muchas han quedado afuera, así que se ha abierto una nueva ventana de inscripción desde el primero de agosto hasta el día 31 de agosto, así que aprovechamos para insistir en esto. Claro. Tenemos 54.000 beneficiarios y beneficiarias al mes de julio una inversión de 440 millones de pesos que llega uh -huh. mensualmente a la provincia, pero eh, entendemos que hay eh, muchos y muchas jóvenes que, que pueden acceder y claro. que no se han inscripto, o también algunos podemos tener en cuenta que pueden haber cumplido los 16 años uh -huh. en el mes de junio, no? Uh -huh. por lo tanto... Requisito es tener los 16 años al momento de la inclusión. Eh, Así que bueno. Argentina.gov.org barra progresar. Allí tienen que es simple la inscripción, digamos, por internet. Exactamente, por internet, o en la aplicación también hay una aplicación de progresar, también pueden hacerlo, hacerlo de esa manera. Excelente. Agustina, te sumamos a la charla. El tope, Carlos, de los tres salarios mínimos es por ingreso familiar, ¿verdad? Por el, por el grupo familiar. Por el digamos. grupo familiar. No eh, se compone el grupo familiar con padre y madre. Ajá. Eh, así que bueno, ahí se hace una, se suman lo, los, ingresos, los, ingresos. Exactamente, o sea esto es un cálculo automático. Uh -huh, hoy serían algo así como un poco menos de ciento mil pesos. Exactamente. Porque el salario básico está en, o el mínimo vital y móvil está en cuarenta mil pesos, pero bueno, va, lo van a cambiar. Con lo cual, a partir de ese cambio que puede llegar a definirse próximamente, también ustedes elevan el tope de ingreso familiar para participar. Por supuesto. Ese, y ese cruce, vuelvo a repetir, se realiza de manera automática. Apenas okay. se actualiza uh -huh. el salario mínimo vital y móvil, se va a tomar ese valor. Eh, siempre fue establecido de esa manera con los tres salarios mínimos vitales y móviles del grupo familiar. ¿Es individual para, para cada estudiante? Digo, si en una familia, por ejemplo, hay tres estudiantes en, en, en, esta, en este rango etario, ¿pueden acceder los tres a la beca. Por, por supuesto, sí, exactamente. Uh -huh. Es por cada, por cada estudiante. El, se hace el mismo análisis del grupo familiar, por supuesto, bien. digamos, para cada uno de ellos. Bien. En el caso de que no se puedan, por ejemplo, la familia está trabajando en negro, ¿cómo hacen para justificar sus ingresos? No no es necesario tener un ingreso, digamos, no es requisito es ah, un bien. ingreso mínimo. Okay. Lo que sí es requisito para acceder es exactamente, existe un tope máximo. Pero, por otro lado, no existen, lo, no existen los requisitos, ni hay tampoco eh, cruce de información, por ejemplo, con las obras sociales, como si, o con las mutuales, con las prepagas, como si sucedió con... El el refuerzo de ingresos, por ejemplo. Así que, en este caso, solo el análisis es sobre los tres salarios mínimos vitales y móviles, y vuelvo a repetir, sobre la eh, institución educativa en donde están donde están eh, accediendo a, al sistema educativo. Me gustaría hablar por el tema tarifas, también Sí, claro, por supuesto, este, segmentación. Eh, ustedes re siguen recibiendo, de hecho, todavía personas que están inscribiéndose, en realidad inscribiéndose no, llenando con ustedes el formulario para acceder a los subsidios, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros hasta... Hasta el día de hoy estamos asignando turnos hasta el día 19 de agosto, Ajá. eso es la última definición que se ha tomado desde, desde el ANSES, y bueno, estamos atendiendo cotidianamente en nuestras oficinas a muchos mendocinos y mendocinas que, que, quieren, que no han podido hacerlo eh, de manera virtual, así que se están acercando a nuestras oficinas. Entendemos que la gran mayoría lo ha hecho de manera virtual, nos sucedió también con el, con el refuerzo de, de ingresos, en el cual... Eh, Tuvimos muchísima afluencia en nuestras oficinas, pero cuando uh -huh. veíamos los resultados finales, el 98% lo había hecho de manera virtual. Así que uh -huh. la verdad es que en su gran mayoría lo realizan de manera virtual, pero lo estamos, lo estamos haciendo al día de hoy en nuestras oficinas. Carlos, ¿sí? ¿hay un tiempo para que empiecen a contestar este, quién queda habilitado o no? ¿O eso es, se va dando de manera automática? No, eso se va dando de manera. Se va a ir dando de manera automática. Y bueno, entiendo que. Primero, creo que hay que. Eh, aguardar mayores precisiones sí, sobre puede... los anuncios que dijo el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, porque habló de eh, nuevos análisis, exactamente, uh -huh. eh, del análisis sobre el consumo, no solo sobre los ingresos de, del grupo familiar y algunos otros análisis socioeconómicos, así que hay que aguardar a ver cuáles son esas novedades, pero bueno, al mismo tiempo entiendo que esto también, el proceso de inscripción, va a ser algo que en algún momento va a tener que quedar definitivo, no una uh -huh. persona que... Eh, adquieren una, una nueva propiedad, se muda, va a tener que poder cargar su nuevo número de medidor claro. y demás. Así que estamos ante un proceso en el cual eh, se, se promovió la inscripción, digamos, para en algún momento establecer un corte y no a partir uh -huh. del cual se, se comenzará a cobrar el 100%, digamos, a quienes les correspondan y seguir subsidiando a quienes se habían definido a partir de la medida inicial. Pero bueno, vuelvo claro. a repetir, ahora hay que abordar cuáles son las modificaciones. Gracias, Carlos. Muy Tanito, sí. lo último, no podemos dejar de preguntarle. La semana que viene hay un anuncio, entendemos que se viene otro bono para jubilados, ¿no? Sí, bueno, eh, ya de por sí teníamos eh, previsto, por supuesto, lo establece la ley de movilidad jubilatoria, el aumento del mes de septiembre. Así que sí, lo que dijo el ministro en ese anuncio fue que hay que aguardar al 10 de agosto porque la semana próxima, el 10 de agosto, ya vamos a tener los datos que van a permitir establecer cuál es el, la movilidad jubilatoria a partir de ese cálculo que es el ritmo. Del el último trimestre. Exactamente, que sería... O sea, es el penúltimo momento del año, que es el de septiembre, que es el de diciembre. Uh -huh. okay. Pero hay que aguardar los valores que arrojan el RIPTE, que es el índice de salario y la recaudación del ANSES, para establecer ese monto, o ese porcentaje, perdón, y a partir de eso, dijo que va a anunciar junto con la directora ejecutiva del ANSES, eh, si se paga algún bono o algún porcentaje adicional. Perfecto. Carlos, muchas gracias. Gracias Muy a usted.